el kerning es el proceso de adición o eliminación de espacios entre pares de caracteres concretos para regularlo desde Scribus venimos a ventana y elegimos propiedades aquí vamos a elegir texto para eso tengo que tener seleccionado el texto sobre el que voy a trabajar en este caso me interesaría regular el espaciado entre la T y la E, para modificarlo puedo variar acá y hacer que se junten ese par de caracteres, lo mismo en este caso entre la Y y la A y lo mismo en este caso entre la W y la A.